Dale like si crees que mereces ser millonario. ¿Quieres ser el feliz ganador de 100 diamantes gratis para tu linda, maravillosa y reculina cuenta de Free Fire? Pues has llegado al sitio correcto, mi crack. Así es, te regalaré 100 diamantes gratis a tu maravillosa cuenta y solo tendrás que hacer tres simples pasos. Para ser el feliz ganador de este maravilloso premio. Primero... Estar suscrito a este canal y tener la campanita activa. Así te notificaré cuando suba el video del ganador que podría ser tú mi amado suscriptor. Segundo. Compartir este video en un grupo de Facebook. ¿Cómo se comparte mi crack? Muy sencillo. En este video encontrarás la opción de compartir. Cliqueas allí. Te aparecerán varias opciones. Solo debes escoger la opción de copiar vínculo o la de copiar enlace en algunos casos. Tercero. Vas a tu cuenta de Facebook y buscas un grupo de Free Fire en Facebook, al que estés unido. Entras ahí y donde dice escribe algo, pegas el enlace que copiaste de este video y le das en publicar mi crack. Bajas y encontrarás la publicación que hiciste. Le tomas captura y vienes a mi cuenta de Instagram que dejaré en la descripción de este video y me envías la captura por ahí, mi bro el sorteo lo estaré realizando, dentro de dos días mi crack y el ganador será escogido desde mi cuenta de Instagram y obviamente que haya cumplido estos sencillos pasos, mi bro. Me gustaría mucho que seas tú el ganador para que te compres lo que quieras, mi amigo.